Bueno, este es nuestro target Para los que no entienden Nuestro público objetivo Carreteles Pilas ojo, botones también Muchas ¿Qué gracias ¿Qué? ¿Por qué me están gritando? A mí me respeta, hágame el favor ¿Sabes qué? Suerte, suerte, chava Le tengo que hacer un diseño mensual A la gata a pesar collar No, no, no no lo no, vea no, conmigo, si me queda bien lindo, tengan en cuenta que de la rienda de los ah, perfecto más perfecto. poquito, más poquito, imagínense que a Cris lo invitaron para Argentina y van a pagar todo, Genial, vaya a como la plata de los patrocinios, pero pues, obvio no me la voy a gastar, Antonia, te pido, mm. perdón, una a una hasta que consigo se empieza a desestabilizar el sabor del tequila Me envuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad De alguna manera, ese petardo tenía que arreglar la situación Pues miren, se consiguió la plata Este local tan hermoso Y ahora estamos viendo... Este sueño. Ay, alto, venga, lluvia! Aquí hace falta su mano. Qué pereza. Oigan a este. Ja, donde lo deje solo mi es capaz de farrearse hasta la ropa. Ay, bebé, bebé. Quítame ese sombrero de ahí. No me gusta. No me gusta me quitarle ese sombrero de ahí. No, ahí tampoco. Ahí tampoco. Tampoco. Tampoco. Esa, lo voy a dejar Cristóbal está muy lento. Mira. ¿Y por qué solamente me está mandando a mí? Eh? Porque eh. sí, mira, arregla por colores. Mira, pues ese rosado allá arriba y otro por allá abajo. No, organizalo bien. ¿Qué? Ay nada, relájese, relájese. Para hacernos nuestro primer día nos fue súper bien, pues hemos vendido demasiado, ha habido mucha gente y fue una parejita. El man estaba espectacular, pues cuando la vieja se lo fue a llevar yo casi le grito como ¡Zorra no te lo lleves! Pues es que donde el man no fuera heterosexual, fue puta. Antonia, vení para que contemos el dinero, hoy nos fue súper bien y ese fue nuestro primer día. Ay, Antonia, me vale pues, era tan lenta. Eh, que es la llamadera. Ay, no, es que me estaba cambiando que no me aguantaba las medias. A Pues los de los no me interesan. Ay, <risa> sí está bien contenta, ¿no? Es que con esa peleadera ni comida me estaban dando. Ah. Quejadera la tuya, más bien agradecer, mira cómo nos fue bien Sí, ya sí. Y no, ya quiero poner como en Facebook y fitear que nos fue súper bien y que estoy muy feliz Que es esta emoción, todo el mundo tiene que saber Uy, parce, pero a lo bien de con ese Facebook Ustedes de esos que le sube la foto al almuerzo y todo Qué <risa> pato de bueno <risa> Pues como se volvieron de elegantes No, yo sí no voy a cambiar mi estilo Solo blue jean ancho y gorra plana. triste te quedó con el almuerzo. Eh, se está poniendo bueno. Tan linda, ya me perdonó entonces. Ay, por favor, perdóneme ya, dígame que hago lo que sea. Lo que sea. Está bien, te perdono si me das un beso en la boca. Ay, ah. Antonia, <risa> ah, pues, porque tienes que ser así, que hartera. Ay, bueno. ¿Le interesa o no? Bueno. Bueno, cierra pues los ojitos. Ay, qué perezas. ¿Por <risas> qué mucha? ¿Eso es que va a ir así? Eso es como rapapá, mi amor, qué pereza. Ay, niñito, pues, estaba descansando. No te estaba muy atorado, ya me voy a cambiar amor. Ay, Anto, qué felicidad, definitivamente uno puede hacer lo que se promete, ay, yo estoy muy contento, ahora sí, hace una cosa, ay, yo sé, nuestros sueños están haciendo realidad, qué felicidad. Sí, pagándole a doña Eliana. Ay. Bienvenidos a nuestra inauguración. Para hoy tendremos el 50% de descuento en todas nuestras prendas femeninas. Ey, pila, santo que llegó. Ay, señora. Buenas. Hola, está? está bienvenida. Ey, Santo, qué pasó? Ay, yo no sé, un número desconocido que no para de llamar. Aló. Aló. ¿Con quién hablo? Ay no, yo sé cómo se consiguió mi celular. Ay, no, no, no, no, no, no. Mira, él está súper ocupado. Ay, no, no me empieza a molestar a mí. ¿Y hey, ¿quién fue esa pues? ¿Quién es? Y nada, una lesbiana con aire no heterosexual. Una lesbiana. Ah, la que se acostó con Cristóbal. La copa Pille pille esos dos. Ay pues, pero o sea, es una grilla. Fijo, debe estar el traquito como fuera esperando. Y ese, se nota que se desvive en el gimnasio. O sea, debe tener chiquito. Disimule, disimule, amigo, que lo puede tener chiquito, pero eso nos cascan los dos. Pues. Esta gente como que ya está desalojando. Se ven más cansados. Yo también. Padre, con este hambre, ya hasta las tripas me están alegando por allá. Y ojalá que me digan pues que tengo que cambiar algo. Eh. Ey parcero eso es hora de ir saliendo ya. No, empecemos a cerrar. Cristo! ¿Qué dices que no te voy a encontrar?